Hoy celebramos el Día de la Constitución Española. Hablamos con el señor Osorio. Buenos días. Que hay, Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo se vive hoy este día? Bueno, hoy con, con, con alegría, ¿no? Como digo yo, ¿no? Y además después de la que no, nos cayó ayer. Pues bueno, yo creo que es, es, es un día que se debe de celebrar con muchísimo ahínco y que esperemos que sigamos haciéndolo durante muchísimo tiempo, evidentemente. En las próximas elecciones habrá mucho que debatir acerca de esa carta más Uf. Bueno, vosotros sabéis que es un tema que está abierto, ¿no?, esa modificación de la Constitución que quieren los grandes partidos, los grandes grupos. Yo creo que eso es algo, gracias a Dios, que nosotros estamos... bastantes problemas tenemos a nivel local, ¿no? como para pensar nosotros también en, en este tipo de cuestiones. Ya a nivel personal, evidentemente, ya cada uno dentro de nuestro grupo, pues pensará si es necesaria esas modificaciones o no. ...la vida evoluciona, el mundo evoluciona... ...todos evolucionamos, la sociedad en sí... ...y entonces bueno, quizás quizá sería a lo mejor interesante... ...que todos eh, en consenso... ...al igual que se hizo esta primera carta magna... ...pues se pudiese hacer una futura en un futuro y tal... ...yo espero que, yo espero que siempre sea bajo el paraguas del consenso... ...que es de lo que se trata, siempre... ...que de, para eso es la carta magna... ...para que estemos todos de acuerdo... ...y todos tengamos unas normas de, de, de convivencia". Muchas gracias. Daniel. Gracias a vosotros. ...estamos con alcalde Javier García... ...después de esa de bandera tan bonita... ...con el irnos de cada bandera... ...y bueno son 37 años ya ¿no? ...de que se cumple de la carta ...bueno en primer lugar decir feliz día de la Constitución... ...y viva España para todos los españoles... ...porque en definitiva estamos hablando... ...de un día de celebración... ...y que hay que recordar que lo que celebramos... ...es precisamente la aprobación, en referéndum... ...en este caso el 6 de diciembre de 1978... ...de lo que sería la Constitución Española de 1978... ...que lógicamente es el refrendo o el símbolo de nuestra llegada a lo que sería la, la Constitución ...y sobre todo la democracia... ...y lo que significa y lo que simboliza... ...estamos hablando que esta Constitución... ...que lleva 44 años significa... ...las libertades, significa la democracia... ...significa la prosperidad... ...la paz y el bienestar de todos los españoles... ...que se ha eh, mantenido durante estos 44 años... ...y lo que nos toca ahora... ...es conservarla y defenderla... ...de los ataques que sufre exteriormente... ...porque hay que recordar que aunque estamos... ...en un día de celebración... ...también está sufriendo ataques... ...y lógicamente nosotros tenemos que salvaguardar... ...esta Constitución porque lo que hace es garantizarnos... esa ...paz y esa prosperidad de todos los españoles... ...que esperemos que también la reciban... ...nuestros hijos y futuras generaciones". Cambio, ...bueno pues realmente lleva 44 años... ...y como todos sabemos pues al final... Eh, ...las reformas constitucionales... ...en algún momento la propia Constitución lo recoge... ...lo único que ocurre es que en este escenario político... ...en el que estamos con tantos partidos... ...y con tantas fuerzas centrífuga, ...que previamente no defiende la Constitución... ...lógicamente es muy complicado... ...porque hace falta un consenso... ...en el Parlamento Español... ...el Congreso de los Diputados el Senado... ...para conseguir eh, que se pueda realizar cualquier modificación... Eh, ...por eso digo que es muy importante... Eh, protegerla y salvaguardarla porque realmente es la segunda constitución más longeva, más, más larga en la historia de España, después de la constitución de 1876 con la de la restauración y decir que, que significa, es como he dicho, he dicho anteriormente, paz, propiedad, libertad y democracia y por tanto yo creo que todos los españoles tenemos que estar muy interesados en que siga cumpliendo años cada 6 de diciembre porque eso significará que este país va progresando y sobre todo en paz. ...Feliz Día de la Constitución... ...Feliz Día de la Constitución para todos... ...¿Qué motivo ha hecho hoy con la Isada de Bandera? Bueno, buen pues sí, la verdad que es un día muy, muy importante... ...que además, pues bueno, no puede pasarle desapercibido ...a ningún español que se precie de serlo... ...es el día de, de lo más grande que tenemos... ...que es la democracia... ...el Día de la Constitución... ...y el Día de todos los españoles... Y, ...y yo creo que eso, nada más que por eso... ...merece la pena celebrarlo, estar aquí... ...con el pueblo, con nuestro... ...Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, en este caso con Protección Civil, con nuestros compañeros de corporación, como los de U.S.P. que han querido venir. Lamento que no hayan podido venir todos o no hayan querido. Y yo creo que además tiene más simbolismo en el momento en el que nos encontramos de la política. ¿no? Cuando vemos que el gobierno de España pone en jaque, eh, pues precisamente valores como puede ser la integridad territorial, yo creo que hace más y justifica más que nunca nuestra presencia aquí, nuestra defensa del constitucionalismo de, de nuestro país y de su integridad. Así que desearle feliz día de la Constitución a todos los que nos estén viendo y lamentar por el otro lado no haber podido contar hoy aquí con otros miembros de la corporación como el Partido Socialista, que yo creo que también pues es, es importante que, que se comparta, si se comparten esos valores, se esté presente y se haga alarde y, y, y gala de, de ser constitucionalista. Señor Cardeñas, hoy vino tenéis este días celebrando el día de la Constitución? Sí, bueno, un día. ...que hay que poner en valor de año tras año y más en los momentos que estamos atravesando... ...donde pues la política de pacto, de acuerdo no está muy de moda... Y yo creo que tenemos que recuperar ese espíritu de la Constitución... ...que nos hizo pues, salir de una época dictadura y darnos los derechos que tenemos todos en la actualidad... ...así que yo creo que es el momento de poner en valor este día y de no solamente... ...filosóficamente, sino practicar... ...el consenso y el pacto que es lo que nos dice la Constitución. Bueno, por supuesto, en este de la Constitución... ...la cultura también se da cita... ...y tenemos aquí a su representante aquí en San Pedro... ...que nos va a hablar también además... ...ya que estamos en vísperas, se han presentado ya todos los actos... ...y hay muchísimos actos... ...yo creo que algunos de ellos vamos a recordarlo, ¿no?... ...porque son muchísimos... ...y bueno, hay un libro que se ha repartido para todo el mundo... ...y que vamos a poder ver horarios, días... ...todos los actos ¿no? ¿Que ¿Me podía destacar alguno? Bueno, fundamentalmente la mayoría de, de los eventos... Eh, ...son organizados por la delegación de fiesta... ...pero es cierto que aprovechamos también la Navidad... Eh, ...pues para poner nuestro granito de arena... De, ...por parte de la delegación de cultura... ...entonces tenemos como, digamos, plato fuerte... ...el 30 de diciembre... Eh, ...va a volver a venir la Málaga Brass Band... ...que ya vino en dos ocasiones, no el año pasado... ...pero los dos primeros años de la legislatura... ...y es un grupo de profesionales de la música... ...son todos profesores de conservatorio y tal... ...y que bueno, hacen un concierto navideño... ...de música clásica extraordinario, más de 15 músicos... ...las dos veces que lo hemos hecho en el Paso de las Palmeras... ...la verdad es que ha sido un gran éxito... ...y después, eh, como cosa propia también de la Delegación de Cultura... ...pues eh, la, esta semana que entra... Eh, ...vamos a tener a la Coral Polifónica de Marbella. ...ellos tienen su local de ensayo en San Pedro... ...y suelen hacer su concierto de navideño... ...en el Trapiche de Guadaiza. ...tenemos también, si yo no me equivoco... ...el 27 de diciembre... Eh, ...un concierto de la Asociación Enclave Joven... ...que reúne todos los años también... ...a jóvenes figuras de la canción, incluso de la danza... ...y seguro que se me queda algún evento por ahí... Eh, ...de asociaciones y tal... ...que nos piden los espacios culturales... ...pues para realizar sus, sus actos navideños... ...entonces bueno, pues pedirle a, a los sanpedreños... ...y a quien quiera, pues que acuda a esos espacios culturales... ...en el caso de la Málaga, Las van es al aire libre... ...son todos gratuitos... ...y bueno pues que aportemos nuestro granito de arena... ...pues para potenciar ese tejido cultural... ...que estamos intentando desde que llegamos aquí... ...hace en el 2019 pues, pues eso... Que, que, ...que bulle, que la gente pues tenga la oportunidad... ...de ir cualquier día pues a una coral... ...o a un concierto de música clásica. Muchas gracias, feliz día de la Constitución. Muchas gracias, gracias.